En mi opinión, la primera, eh, una de las pocas organizaciones civiles eh, transversales en las que agrupaba gente de todos los colores políticos para defender unos derechos muy concretos, que en este caso eran los derechos de, de, de lesbianas, de, de transexuales, ¿no? Eh, era algo realmente no muy habitual en nuestro país, donde pues, había una, eh, un casi monopolio de, de los movimientos civiles que ya, pues, actualmente se ha ido rompiendo. La charla la ha titulado... Planteé el siguiente título: Derechos humanos en agentes, el deber de disponer de políticas públicas por igualdad para las personas LGTB, así como, dado que es curso de derechos humanos en el nivel internacional, el papel que eh, el activismo eh, internacional y también los grupos internacionales deberían tener en esto que vamos a hablar. La echar a la rueda estructural en, en, cuatro, en cuatro partes. En primer lugar, vamos a hablar, o, a modo introductorio eh, sobre la calidad de las personas lo que significa lesbianas, gays, transexuales intersexuales, eh, Se le van añadiendo siglas, sobre todo en América Latina, de manera que mmm, pues se utiliza también el GLTTTBI para referirse a personas lesbianas, gays, travestis, transexuales, eh, transgénero, que son diferentes, eh, intersexuales, que son aquellas personas que biológicamente nacen, que existen, eh, con los dos sexos, lo que antiguamente se llamaba como por bueno, una realidad que ha salido de la memoria muy recientemente, en segundo lugar el legislador nacional e internacional y los herramientos jurídicos le han dado la espalda hasta hace poco a la, realidad, a la realidad de las personas en la que te y a sus derechos más básicos. En tercer lugar, la necesidad de políticas públicas proactivas y en cuarto lugar, qué se puede hacer en el ámbito internacional.